Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA móvil Por fin ha salido ya la actualización del mundial de Rusia 2018 Y les traigo mis primeras capturas del evento para explicarles un poco de cómo va Bueno, lo primero que hay que hacer es escoger a una selección Independientemente de la selección que escojamos Vamos a recibir un 11 titular de esa nación que nos dará un GRL 71 Tenemos para escoger a una de las 32 selecciones clasificadas al mundial de Rusia O a una que no haya clasificado bueno, sí. Oiga, eso ya lo sabemos, ¿sí? Ya lo vimos todos cuando entramos al juego, ¿sí? Mejor explíquese otra cosa, ¿sí? Bueno, bye. Bueno, tiene mucha razón Don Cable. Pasemos mejor a cada módulo del Mundial de FIFA y veamos de qué trata. El primer módulo sería el de mi selección, que es el mismo módulo que en mi equipo en el juego de FIFA móvil. Vamos a tener nuestras formaciones, alineaciones, que más adelante veremos eso, nuestro once inicial, nuestras reservas y los refuerzos de habilidad estos últimos los refuerzos de habilidad los vamos a tener que volver ir juntando ya que no son los mismos que tenemos en el FIFA móvil después está el módulo de contra que viene siendo como el ataque pentado acá tendremos que jugar un máximo de 10 partidos en contra para reclamar las tres recompensas de este módulo no importa si empatamos, perdemos o ganamos el chiste es acumular los 3, 6 y 10 partidos para recibir cada recompensa, esto lo vamos a poder realizar diario cada 24 horas, o bien si gustan pueden reiniciar los partidos diarios con 300 FIFA Points y además del reinicio recibirán 3 puntos de cambio los cuales más adelante podrán cambiar en la tienda para recibir más recompensas. Por último tendremos la opción de ver más publicidad, ya saben que los de EA tratan de meternos publicidad por todas partes y esto se entiende, porque necesitan dinero, hermanos, para seguir sacando contenido para el juego. Eso sonó a todo menos árabe. Me disculpo. Así que, a cambio, recibiremos algún artículo del mundial. Después está el módulo de nivel World, que sería como la campaña del mundial de Rusia. Acabamos a ir desbloqueando recompensas conforme vayamos subiendo de nivel. Muy parecido a lo que tuvimos en fin de era y a lo que tenemos actualmente en el torneo de ataque enfrentado. Para subir de nivel, vamos a ocupar de las fichas World que son las que vamos a ir obteniendo en el módulo de contra al realizar los 10 partidos. Y conforme subamos de nivel, podremos ir alcanzando las recompensas. En el nivel 1 nos dieron las recompensas de sobre diario de nivel 1. Cada día hay que entrar a la tienda del Mundial de FIFA para abrir ese sobre gratis. Las recompensas de ese sobre van a ir siendo mejores conforme subamos de nivel y desbloqueemos sobre diario de nivel más alto. En el segundo nivel nos dieron otra alineación del Mundial. Esta la vamos a poder crear cuando hayamos juntado 10 jugadores y un portero de una misma nación. O bien, si no quieren esperar a juntar jugadores de una misma nación, pueden comprar en la tienda por 200 info points otra alineación, donde vendrá un 11 inicial completo, pero también vendrá otra alineación, y ya tendrán 3, 2 completas con 11 titulares de una misma nación cada una, y la tercera aún por crear. Ya en otro video les diré qué tanto servirá tener más de una alineación. Antes de pasar al módulo de FIFA World Cup, se me estaba pasando mencionarles de que en el módulo de Contra, también deben de estar al pendiente de los partidos de fantasía, los cuales actualizan cada 8 horas, y si en algunas de esas actualizaciones le toca a su selección, van a poder realizar un partido en Contra, donde de ganarlo van a tener de recompensa a un jugador de su selección de GRL70 o más, y con suerte les puede llegar a tocar un jugador especial de Contra. Este partido lo van a poder repetir las veces que quieran, solo que las demás veces ya no tendrán a un jugador garantizado, sino solo será una oportunidad. Ahora, en el módulo de FIFA World Cup, vamos a jugar lo que sería el mundial con nuestra selección. Son 5 niveles y en cada uno jugaremos un mundial con nuestra selección. Para el nivel 1 pide un GRL de 70, para el 2 ocupamos un GRL de 75, para el tercer nivel necesitamos un GRL de 85, en el cuarto nivel debemos de tener un GRL de 90 y para alcanzar el quinto nivel necesitamos un GRL de 100 en nuestra selección. Solo necesitamos pagar 250 monedas para iniciar en cada nivel la Copa Mundial de Rusia y en cada Copa Mundial debemos de realizar unos partidos en la fase de grupo donde mínimo ocupamos ganar dos de los tres partidos. De ahí pasaremos a las eliminatorias que serían los octavos de final, cuartos de final, la semifinal y la gran final. De ganar el mundial vamos a poder reclamar las recompensas de la línea de arriba en donde reclamaremos a jugadores de nuestra selección y además recompensas como monedas, puntos de bonificación, refuerzo de habilidad, puntos de experiencia, fichas World Cup, puntos de fase mundial e incluso hasta jugadores oro y élite de otras selecciones. Así que bien vale la pena hacer este evento porque las recompensas son varias y nos ayudarán a ir subiendo GRL a nuestra selección. Luego tenemos el modo de encuentros, donde vamos a poder pronosticar los resultados de los partidos de la Copa Mundial Real. La recompensa inicial por realizar esos encuentros será de 10.000 monedas. Pero de acertar al resultado del partido, obtendremos un punto World Cup. Solo asegúrense de realizar cada encuentro un día antes del juego real, ya que los encuentros se cierran ese día que se juega el partido real. Así que no se les vaya a pasar este dato. Ya por último está la tienda del Mundial donde podrán encontrar todo tipo de ofertas y sobres están las de pagar dinero, dinero real dineros hermanos, dineros recuerden dios no sé por qué lo hice de nuevo discúlpenme nuevamente también están los sobres de jiva para aquellos que tengan bastantes aquí en destacado no olviden venir cada día por su sobre gratis recuerden que estas recompensas se pondrán mejor conforme vayan avanzando en el módulo de nivel world también en la tienda podremos cambiar nuestros puntos de bonificación ya sea por experiencia, refuerzo de habilidad o moneda, incluso hasta por jugadores oro, élite y maestros. Estas bonificaciones cambian cada 8 horas, así que traten de estarlas revisando por si salen jugadores de su selección. Por último está la pestaña de equipo iniciales, donde les mencioné hace rato que por 200 Piva Points van a poder adquirir otra alineación y otro once inicial de algún país. Ya en otro video les diré por qué es bueno tener más de una alineación.